Hola de nuevo. Bueno, desde vamos a hacer un pequeño repaso. Desde julio del 2016 hasta octubre del 2017 en tan solo 15 meses, el Gobierno del señor M. Rajoy ha tenido el dudoso honor de haber vetado hasta 43 leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, la Cámara que mejor representa hoy la soberanía popular y la pluralidad de un país tan diverso como es España, 43 leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria que han sido vetadas, aduciendo razones presupuestarias. Con la inestimable colaboración de ciudadanos en la mesa del Congreso, les ha sido posible también demorar la tramitación de aquellas propuestas legislativas que no eran de su agrado. Ustedes, señores y señoras del Partido Popular, devalúan la democracia con este cuestionable uso de los mecanismos parlamentarios. Ustedes, tal y como se demostró durante la tramitación de la ley de contratos del sector público, se valen también de su mayoría absoluta en esta Cámara que responde a un injusto sistema electoral para devolver al Congreso proposiciones de ley que son manifiestamente peores que las que llegaron aquí. Ustedes, señores y señoras del Partido Popular, también devalúan de esta manera nuestra democracia. Una Cámara de Segunda Lectura, como es el Senado actualmente, debería servir al menos para hacer mejores las propuestas legislativas que, llevan, que llegan desde el Congreso. No obstante, hoy se valdrán de su mayoría absoluta para aprobar unas enmiendas que empeoran esta ley contra la sequía. Esperemos o esperamos que cuando esta ley vuelva al Congreso, la mayoría parlamentaria de esta Cámara se dé, a marcha, dé marcha atrás a ese sinsentido. Y para esto, y ahora me dirijo a ustedes, senadores y senadoras del Partido Socialista, necesitamos el, apo el apoyo de su partido. Espero que juntos, Podemos y PSOE, junto al resto de fuerzas progresistas, aprobemos en el Congreso la ley contra la sequía que nuestro país necesita y que no es el texto que hoy votamos aquí. Si hoy votan a favor de este texto, se habrán equivocado como cada día se equivocan, permitiendo que el señor M. Rajoy, el patrón de la Gürtel, continúe como presidente del Gobierno. El problema del Partido Popular es la ausencia de un proyecto de futuro para nuestro país. Su único plan se cimenta sobre su supervivencia política a toda costa, hipotecando y destruyendo, si es preciso, las esperanzas anhelos y necesidades de esa España que ustedes dicen querer tanto. Una España que se está secando literalmente. Recuerden, señorías, antes de votar, que el cuerpo humano está compuesto alrededor de un 70% de agua y que este líquido cristalino, que es tan esencial para nuestra vida, no lo es menos para el futuro de nuestro país. Es nuestra obligación legislar para afrontar los retos del futuro que nuestro país tiene ante la amenaza de desertización y ante, la, y ante la evidencia de un cambio climático global que hace ya algunos años el propio Mariano Rojoy negaba. Las enmiendas introducidas por el Partido Popular durante la tramitación en el Senado de esta ley no proporcionan a nuestro país la herramienta que necesitamos para afrontar un futuro sostenible. Por eso, señorías, votaremos no. Gracias. Gracias, Senadora Glass, por el grupo parlamentario socialista.